Hola amigos de 5 minutos de Gnosis, nuevamente aquí con ustedes en estos encuentros de todos estos días. Queríamos hacer una reflexión con algo que es importante en nuestra vida, como es el servicio. Eh, uno, hay una, una frase de un maestro de sabiduría que dice «El que no vive para servir, no sirve para vivir». Quizás es una frase muy dura, muy difícil de entender, pero verdaderamente, si nosotros no podemos hacer una reflexión, nosotros valoramos a todas las cosas de nuestra vida por el servicio que nos prestan. De hecho, es decir, este, desde el punto de vista material, desde el punto de vista de los afectos, todo eso se sucede así. Es decir, nosotros valoramos más las cosas que mejor servicio nos prestan. Si lo vemos desde el punto de vista material, por ejemplo, una persona que le gusta el fútbol seguramente va a valorar mucho es decir, este, poder ir a la cancha, poder tener ese espacio para poder eh, asistir a esos encuentros deportivos o la posibilidad de jugar. Aquella persona que le gusta mucho la cocina seguramente va a valorar esos momentos en los cuales puede dedicarse a cocinar. Lo mismo sucede con los afectos, con las personas. Nosotros valoramos más a las personas que nos brindan un servicio, nos brindan cosas importantes para nosotros. Eh, bueno, sin ir más allá, nuestra esposa, eh, si nosotros valoramos la forma en que se comporta, su armonía, la paz que nos da, eh, la tranquilidad, por ahí la comida que nos hace, pero si por ejemplo esa persona nos deja de eh, brindar ese servicio, si ya no cocina tan bien, es como que empezamos a cambiar esos, esos este, valores con relación a, a esa persona. Entonces si lo vemos desde ese punto de vista, todo lo que nosotros tenemos en la vida eh, lo valoramos de acuerdo al servicio que nos prestan. ¿Y ustedes qué creen? ¿De qué manera eh, decir, nos verán las otras personas? De acuerdo al, al, al servicio que nosotros prestemos. Ojalá sea que ese servicio que nosotros prestemos sea para bien, sea para beneplácito de las demás personas con las cuales compartimos nuestra vida. Bien amigos de 5 Minutos de Gnosis, muchas gracias por haber escuchado estas reflexiones y nos vemos en el próximo encuentro.